Bueno, pues eh, 14, creo que es, 14 de o 15, que no, 14, 14, 14 de, de noviembre de 2021, feliz año nuevo a todos. Me voy a poner esto un poquito más encuadrado, así, quizás mejor, sí. Eh, feliz año nuevo a todos. Eh, pues como siempre me suele ocurrir, alguien ha puesto algún comentario, en este caso alguien me ha escrito en Facebook, Facebook, y me ha dicho, oye, eh, los vídeos aquellos antiguos que tú tenías del de curso para guitarristas. ...de Falsos Principiantes... ...vale... Eh, ...oye que lo he buscado y que no, no lo encuentro... ...se llama Roberto la persona que me lo ha preguntado... Eh, ...¿dónde andan? Andan an andarán y, ...y es que el, no los he borrado... ...sino que lo, los he puesto... ...en un canal nuevo que ha abierto... ...que se llama Falsos Principiantes... ...donde estoy he puesto así todo lo antiguo... ...relativo a, a, a, a aprendizaje de guitarra... ...y, y bueno... A, ...al preguntarme pues me he dicho, bueno, ¿y por qué no hago alguna cosita de guitarra para este canal concretamente? ¿Vale? Pues eh, efectivamente, pues así lo he hecho, he hecho un, una continuación de algo que empecé y que nunca llegué a terminar porque me aburro y no es que me aburra, sino que pierdo la motivación y que es lo mismo que aburrirse y no lo sigo haciendo que es sobre el sistema KGB, el sistema este de de moda que está ahora en el cual pues me aprendo las cinco posturas de, de estos acordes DO, la C la A que es LA, la G que es SOL eh, la E que es MI y la D que es RE y con estas posiciones pues realmente me puedo orientar muy bien por el, por el mástil pues voy a hacer un vídeo, voy a hacer una continuación del caje de este y, y hoy pues lo voy a hacer sobre LA, la posición de caje pues la posición A centrándonos aparte de ver un poco lo, las posiciones de acorde, centrándonos en, en moviéndonos alrededor del acorde de la típico de iglesia, qué posibilidades de, de escala tengo por ahí alrededor. ¿vale? Bueno, Y bueno, esta es la presentación, eh, me va a servir también para derivaros, porque lo voy a, esta presentación la voy a publicar tanto en, en mi canal de, de, donde tengo sobre todo temas de banjo, como en el de guitarra. Y me va a servir también, espero, para que algunos de vosotros os derivéis hacia hacia aquel canal si tenéis queréis echarle un vistacito. Eh, en este canal, pues como digo, temas guitarreros únicamente, sin banjo ninguno. ¡Ea! ¡Con dior